Los líderes de compliance y adquisiciones están bajo presión para cumplir con requisitos regulatorios, reducir costos, mitigar riesgos y proteger la reputación de sus marcas. Eso se suma a las demandas para desarrollar programas integrales de due diligence de los que se pueda tener un registro confiable. Su desafío es lograr estos objetivos entre regulaciones y sanciones en constante cambio, junto con la necesidad de hacer más con menos. Por esas razones, muchas compañías globales recurren hacia el Dun Bradstreet para ayudarlas a crear programas integrales de gestión de riesgos de terceros que incorporen, evalúen y monitoreen entidades e individuos. Los equipos de compliance y adquisiciones gestionan las complejidades de sus negocios mucho más rápido cuando tienen a su alcance información y datos confiables. Nuestros datos e información surgen de nuestra Dun Bradstreet Data Cloud, que al mismo tiempo impulsa nuestras soluciones de proveedores y compliance. Nuestras soluciones ayudan a mejorar el desempeño empresarial a través de una mitigación de riesgos efectiva que revela las jerarquías globales y datos de vinculación corporativa, además de que brinda una integración de datos más estrecha en todas las organizaciones. Cial en Bradstreet ayuda a los líderes de compliance y adquisiciones a acelerar los procesos de due diligence mientras reducen costos, identifican riesgos y oportunidades, mantienen bajo control sus auditorías y automatizan procesos para impulsar la eficiencia. Desde hace décadas nos hemos dedicado a darle vida a los datos y análisis de clase mundial. Nuestro proceso de Life Business Identity, derivado de nuestra nube de datos, es pieza clave de nuestras soluciones. Proporciona una vista completa y actualizada de todas las compañías a las que tenemos alcance. Además de que está anclada a nuestro identificador comercial de nueve dígitos, el número DUNS, de Dun Bradstreet. El proceso Live Business Identity también ofrece datos de los beneficiarios finales y vínculos corporativos para ayudar a las compañías a saber exactamente con quién están haciendo negocios. La nube de datos, el proceso Live Business Identity y nuestra amplia gama de soluciones han posicionado a Cial Dunn Bradstreet de manera única para ayudar a las organizaciones de todo el mundo a tener éxito. Nuestras soluciones se integran a la perfección en los sistemas globales para automatizar procesos de due diligence. También ayudan a las empresas a gestionar sus registros de clientes y las soluciones de compliance y gestión de proveedores que impulsan, por esto y más, los líderes de compliance y adquisiciones confían en Cial, Dun Bradstreet para ayudarlos a evitar pérdidas e incrementar ganancias. Ponga a nuestra Dun Bradstreet Data Cloud y a nuestras soluciones de riesgo de terceros a trabajar para usted. Visite nuestro sitio web para obtener más información.